la historia de martín martín es un niño que llegó del planeta telar su cuerpo está hecho de parches de tela es un niño noble y bondadoso un día caminaba por el jardín de una casa cuando apareció fuerte viento era tan fuerte que martín dio cuatro vueltas sobre sí hasta que pudo aferrarse a la rama de un árbol que estaba allí en el jardín el viento lo golpeaba muy fuerte tanto que un retazo de su cuerpo salió a volar afortunadamente en ese momento terminó el viento Martín se sentía muy adolorido y mareado a lo lejos podía ver volando esa pieza de su cuerpo así que decidido fue en búsqueda de ese trozo de tela que le faltaba cuando cruzaba la calle Pasó muy rápido un carro y la llanta trasera mandó a volar al pobre Martín. Él se sacudió el polvo y siguió en su búsqueda. Unas casas más adelante, comenzó a sentir que hacía mucho calor, tanto que se sentía deshidratado. Ya estaba muy agotado. Cuando de pronto alcanzó a ver una fuente de agua en la casa siguiente, se acercó y bebió un poco. Cuando levantó su cabeza, alcanzó a ver a lo lejos volando la tela que aún le faltaba. Martín no se había dado cuenta que su brazo se había atorado en una rama, y cuando salió corriendo, un hilo de su brazo se soltó, y se comenzó a deshilachar. Con la otra mano, liberó el hilo, y lo acomodó para que no se soltara más. Martín, Seguía corriendo tras su trozo de tela, pero nuevamente apareció un viento fuerte, levantó a Martín del suelo y cuando cayó, lo hizo en un charco de agua que estaba en la calle. Se levantó rápidamente, preocupado porque pasara nuevamente un carro, pero el agua lo hizo más pesado, así que Martín tuvo que hacer mucho esfuerzo para mover su cuerpo. Un rato después, su cuerpo se secó, Así que Martín pudo avanzar más rápido. A lo lejos, alcanzó a ver que el pedazo de su cuerpo entró por la ventana de una pequeña casa. Así que se apresuró, se metió por debajo de la puerta y su asombro fue enorme cuando se levantó y vio muchas telas y ropa por todo lado. Había entrado en la casa de una costurera. Cuando siguió caminando, Encontró a una señora que en sus manos tenía un trozo de tela. Era la parte de su cuerpo que tanto buscaba. La costurera levantó su mirada y se encontró con los ojos casi caídos de Martín. —¿Esta tela es tuya? —preguntó la costurera. —Sí, un fuerte viento me lo ha quitado. Se escuchó un agotado susurro que salía de Martín. La costurera sonrió, tomó en sus manos a Martín, le acomodó los ojos, le arregló el hilo suelto del brazo y cosió el trozo de tela que le faltaba, lo bañó y lo secó. Martín saltaba de felicidad al ver su hermoso cuerpo perfectamente arreglado. Así que él se quedó viviendo en la casa de la costurera.